Para que ustedes vean, conociendo nosotros la forma con que se contagia la, los procesos virales, los procesos gripales, los procesos de tipo de este tipo, como la influencia, eh, la, la influencia A, la B, eh, todas esas afecciones que son por fóbites, son por eh, estornudos, eh, cuando uno habla, eh, eh, eh, eh, salen gotitas de agua, todo el mundo, aunque usted no lo vea, Usted sale en gotitas de agua que puede entrar contaminada, puede entrar por, lo, por la conjuntiva ocular, puede ser salada por la nariz, puede ser contaminada la mano y usted llevársela a la boca o llevársela a la cara. O sea, todas esas, esas cosas que son fácil de, de, de contaminarse. Ustedes ven cómo nosotros, gracias a Dios, en nuestro país apenas dos casos. Y, y si, si tú te das cuenta, una semana, ocho días después de, del primer caso. Y una de las características que me llamó mucho la atención a mí es ver, y no entiendo, eh, la gente eh, se alarma y comienza el pánico y el temor al coronavirus. Señores, ustedes, en la foto que pusieron del primer contagio de aquí, te dice, lo dice todo, el tipo ni siquiera canalizado estaba ni siquiera canalizado aparte, estaba. De eso, excusame, oye. aparte de eso el, aparte eso, el último eh, eh, parte que dieron de este señor que está en cuarentena se, se ya se dice que se que está se está en recuperación pero, pero no, no, oye. que el apetito el deseo de Victor, comer es normal ese nunca y es que, que, pero Tú no lo viste en la, en que la, en no, la foto que no tiene fiebre Salud, miren, que los síntomas han ido desapareciendo. la imagen que tenía que... el dominicano de un coronavirus era que te iba a tener un ventilador con una macailla, cinco potes de oxígeno. Ay, decirte, y una vaina decirte, y para Eso es lo que se ¿sí? pensaba el dominicano. Ustedes vieron el, ese señor en la fotografía. Libre, así, mire. Oye, serio, así. Sí, sí, sin, déjame decirte. Que ni quienes, siquiera sin canalizar. Quienes se han encargado de crear el pánico. Son las redes. A, son las redes. Eso es lo, que, es lo, que, eso lo que ha creado el pánico. Además, otra cosa, serio. Algo que no conviene al país es la la diferencia ni las fricciones entre nuestras autoridades. ¿Por qué pongo este ejemplo? Fíjate que nosotros decíamos el lunes pasado sobre una protesta que se generó en una zona de Boca Chica donde se pretendía eh, construir un centro de aislamiento y los moradores de esta zona pues protestaron eh, eh, opuesto a que se hiciera esto entonces ahora hay una, una disyuntiva y una fricción entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública de, de que si sí o si no, entonces ese tipo de contradicciones no puede existir entre nuestras autoridades para que lo que se diga o se haga ...en favor de que esto no se propague... ...pueda ser creíble... Mira, mira, Victor, o sea, de, ...y de, decir algo... ...que esa práctica es típica... ...característica nuestro mira, en, en, ...en nuestro país... ...entonces hasta, eso no puede pasar... ...bajo punto, ninguna circunstancia... ...entiende a la gente de la población de Boca Chica... ...te voy a explicar por qué... ...de qué vive la gente... ...el 90% de la población de Boca Chica... ...no vive ni de industria... ...no vive ni de... ...ni de... ...cómo se llama esto... ...zona franca ni nada de eso... La gente de Boca Chica vive del turismo. Imagínate que te pongan un centro de aislamiento en Boca Chica. Se muere Boca Chica en 30 días. Sí, pero fíjate... Pero espérate, eh, déjame para decirte. No, lo que te quiero decir es que, que no es que yo esté no esté de acuerdo. Lo no, que no. yo cuestiono es la diferencia entre... Entre una institución y la otra claro, que están claro, llamadas no. a trabajar de manera más común, a ese tipo de fricciones tienen que coordinar para saber qué opinión van a emitir para que uno no diga una cosa y otro diga otra. Pero que Yo lo estoy de, totalmente y otra de acuerdo con eso. que tiene que entender la gente de de, de la de se pesó en esa región es porque los entes de contaminación mayores van a ser siempre para el este porque fue la vía de entrada más grande que tenemos nosotros de extranjeros y el virus no es dominicano. No nació en Asua. El virus es un virus que viene de fuera. ¿Y quiénes lo van a traer? Los turistas, los viajantes. Entonces, es, en, en, en epidemiología, los virus no se trasladan. ¿Qué quiere decir eso? Si fue en el este, hay que, hay que contenerlo en el este. Usted no puede agarrar y hacer un centro de, de, de aislamiento en Asua, porque el primer caso fue en la romana. Usted, en vez de hacer la medida de contención, usted está haciendo, haciendo una medida de diseminación. Por esa es la razón. Sí. Y hay que entender las autoridades de por qué pensaron en ese síntoma. Sí, pero en serio, no importa, cristante. no importa dónde lo vayan a hacer. Sí. Mi preocupación no, no, pero es, es... Es una es clara, técnica. Sí, pero yo entiendo, pero no importa dónde sea, sea en Macorís, sea en Samaná, sea en Barahona, no importa dónde lo vayan a hacer. El asunto es que si se va a hacer, lo hagan en coordinación claro, para evitar claro. que haya... Y déjeme decirle con una sencillez, a lo que se oponen a eso fricciones. y muchas cosas. ¿Sabe qué, quién, era, quién es Beijing en China? Bueno, es la más... La más el Centro Económico prácticamente de China y ahí se cerró por tres, casi un mes y pico sin nadie en la calle sin nadie en la calle estamos hablando de sin nadie en la calle pero en Wuhan pusieron ¿No? 50, ¿Por 50 ¿Por millones oye? en cuarentena tu, tu, no, oye, oye Víctor te estamos hablando el Centro Económico el Centro Económico de China el Centro Económico de China y tú podías jugar Vitilla, bueno, como cuando nosotros bueno, jugábamos una vitilla en Semana Santa, igualito. Lo más importante de todo esto es que todavía, gracias a Dios, estamos libres de coronavirus. Esos casos que han sido detectados son eh, turistas que han Pero, llegado como le digo, y están afortunadamente en cuarentena. Lo quiere decir que fueron detectados y se está trabajando. Lo que queremos información a tiempo, Correcto. medidas a tiempo, sin pánico, porque si ustedes se fijaron, esa foto lo dice todo. El individuo saludando. No tenía suero puesto, no tenía, aire, no tenía ventilador puesto, no tenía siete taques de oxígeno, no, no, no. Es medida para co eh, contrarrestar esto, que yo le he llamado el virus económico. Y otra noticia agradable es que ya vienen de regreso los dominicanos que sí, en el momento de, de detectarse el problema en Wuhan, esta ciudad de China, se encontraban allá, pues fueron trasladados a Ucrania y de Ucrania pues ya vienen en camino, en, en pocas horas se tiene previsto que aterricen en suelo dominicano. Es una agradable noticia, lo que quiere decir que gracias a Dios no fue no se contagiaron de este virus y ya regresarán y se estarán encontrando con sus familias. Así que dejarán los familiares de vivir ese momento tan difícil, ¿verdad?, eh, teniendo a sus parientes tan lejos. Qué bueno, y gracias a Dios que van a regresar sano y salvo. Y otro, hablando del otro coronavirus que ha estado afectando nuestro país, que ese sí eh, nos ha estado dando duro y nos ha afectado de manera directa, y es la situación, la crisis política que vive la República Dominicana. En el día Cor de ayer se. pregunta eh, Sí, sí. En el día de ayer, pues continuó este encuentro, este diálogo que ha sido eh, llamado por el Consejo Económico y Social en Santo Domingo, que ha presidido por eh, eh, Monseñor, eh, el eterno conciliador, rectamente eh, de la Pucamaima ¿cómo se llama ese? Eh, ese mismo, Agripino Núñez, Núñez Collado, gran empresario dominicano. Donde en el día de ayer fue, fueron convocados fueron convocado los diversos sectores, donde está el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PRSC, y eh, pues estos últimos no asistieron, asistió el PLD y asistió el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PRSC, pues no asistieron a este encuentro que se llevó a cabo, vamos a decir con normalidad, porque incluso llegaron a unos acuerdos eh, y decidieron pues ampliar este el diálogo para que otras instituciones de la sociedad civil pues puedan... ...participar, incluyendo eh, lo que se había exigido de que participen los jóvenes que han estado eh, eh, si protestando. Ese, si ese diálogo se sale, sale y, algo bueno. Y, y, además, y además... ¿Qué van a decir si las elecciones son en la semana que viene? Y además, <risa> además también que participe el conet. Pero hay algo interesante en este que mientras se está dando el... ¡Ay, este, cuántos payasos! Mientras este se está por. dando este, este, este encuentro eh, liderado por el Consejo Económico y Social por los jóvenes que han estado protestando frente a la Plaza de la Bandera en el día de hoy precisamente, pero también llaman a otro diálogo donde ellos también proponen eh, que este diálogo pues sea moderado por, por figuras de renombre y que tengan la calidad moral verdad en la sociedad dominicana para que puedan estar y ellos sugieren de hecho eh, al doctor Guerrero de ella que esté dentro de los moderadores o de los que esté verdad como como eh, en, como conciliador por decirlo de alguna manera me llegó mencionaron la, me llegó, al me, llegó la mente una, una, me una, una figura mencionaron de, de, de el doctor Guerrero y, y, y sabe otras personas que se barajó también dentro de los me, dentro de los nombres que mencionaban los jóvenes? Nada más y nada menos que al padre Rogelio Cruz así es que ah, ahora ah, ahora hay dos ah, pues eso va a ser un poco difícil porque el padre Rogelio siempre anda con dos piedras en los bolsillos no tengo... cuesta... Va a tener que sacar a dos pies de bolsillo. A ver, a, ver, a, ver, okay, a dialogar, que vamos, padre. <ríe> padre, a dialogar, es, a que, este, este es un país especial y cada día, cada día me dan la razón a lo que yo mantengo. Este ¿Tú? es el país. El, el, el, el, el, ¿Cómo llama el... lo que tú no sabes, te voy a decir de... vete a la pausa rápido que este me vas a zafar y no quiero que, no que me era, en público no, no, de que no cierran el programa <ríe> sí. este, este es el país tú diste, eres... este es el circo <ríe> más grande del mundo, mientras sí. el Consejo Económico y Social en este momento se encuentra reunido buscándole una posible solución a esta crisis política que afecta al país, los jóvenes que están protestando llaman a otro diálogo paralelo incluso así mismo es Mr. Yera, incluso descartando, oye te voy a decir lo que ellos dijeron a ver para que tú me digas quién dijo eso mismo uh -huh. eh, los jóvenes alegan que el Consejo Económico y Social no tiene la calidad para convocar a ese tipo de diálogo porque es incun, inconstitucional porque es un, un organismo eh, consultivo del Poder Ejecutivo ¿Quién utilizó esos términos? cuando el Consejo Económico se convocó a ese encuentro. El que lo creó hace, hace el mismo Correcto. año que era presidente. No más palabra magistrado. O sea, estamos parafraseando lo que los jóvenes lo que han dicho otros. Por lo que yo dije, en su momento que era dirigido sin, sin querer decir que estaban siendo manejados por lo que se pronunciaron en esos encuentros quienes hablaban prácticamente a nombre de los jóvenes. Fue por eso que dije eso y lo reitero. Vamos a la pausa, Sergio Romero. Y al regreso, pues ya está con nosotros la doctora Elidena Velázquez, quien viene a compartir con nosotros. Vamos a hablar hoy del papel de la mujer y que y todo lo que ha logrado este ser divino que es la mujer, con motivo de que el próximo domingo se celebre el Día Internacional de la Mujer. A la pausa, ya regresamos.